Pues como decíamos al principio del programa, estamos aquí en, en Librecon. Eh, estamos aquí disfrutando, la verdad, del, del evento, pero eh, queremos que nos lo cuente y hablar de él con, con, con la gente que realmente lo, lo lleva a cabo, así que ¿Sí? eh, eh, tenemos aquí a María de Esle para charlar un poco con ella y que nos cuente eh, cómo está yendo, cómo ha ido el evento Arrachaldeón, María. Muy buenas tardes amigo Antes de nada, el Librecon, eh, décima edición, hace ya, si no recuerdo mal, 12 años que, que empezó, que ya son muchos, eh, ¿Cuáles han sido, digamos, los objetivos de, de este año? ¿Qué os habéis fijado para ofrecer al que ha venido a Librecon? Bueno, había un doble objetivo y es que eh, después de una edición virtual en 2020 que fue bastante bien y fue felicitada por la administración pública eh, teníamos como objetivo retomar la presencialidad, volver eh, a las pistas de juego y poner cara y ojos a la, a la gente del sector. Uh -huh. eh, y de hecho por eso en esta edición no hay ese link a, a conferencias virtuales porque queríamos atraer a la gente presencialmente aquí. Ese era un objetivo, digamos, organizacional, ¿vale? Y el otro objetivo, evidentemente, es eh, el que hemos mantenido en las ediciones anteriores, que es eh, poner en contacto a oferentes de tecnologías con demandantes de tecnologías, a la vez que se da a conocer pues eh, las eh, últimas tendencias tecnológicas en el sector de, de, de open source, tecnologías abiertas. Uh -huh. Habéis dividido el, el evento por un lado en zonas, pero también en, en temas eh, ciberseguridad, compu computación uh -huh. cuántica. Eh, cuéntanos tú misma cuáles cuáles han sido y, y qué enfoque les queríais dar. Vale. Eh, definimos seis verticales, eh, verticales en sí mismas, porque luego hay un tema de formación que es eh, transversal a las verticales. Uh -huh. eh, las verticales son ciber, ciberseguridad, eh, obviamente se eh, impacta a todos los niveles, ahora mismo en, en cualquier empresa y a, a nivel personal también, ¿no? o sea, hay continuamente eh, ataques eh, de... de, de, en, vamos, de que afectan a la seguridad cibernética de las empresas. Uh -huh. eh, otro vertical era eh, Industria eh, 5.0, el ¿Sí? es computing uh -huh. e eh, Inteligencia Artificial. Eh, uh -huh. Como otra vertical tenemos la Innovación Abierta, que es muy a, está muy alineado con, con la filosofía de ESLE. ESLE no es solamente una empresa de software libre, tecnologías abiertas, una asociación de empresas de, de tecnologías abiertas, sino también es una, empresa de, o sea, es una asociación de empresas abiertas, ¿no? de, uh -huh. con mentalidad open, y la innovación abierta pues era, es un tema que ya se ha tratado en otras eh, LibreCon, pero queríamos eh, recuperarla también en esta edición. Eh, la otra vertical es eh, Metaverso, que está muy ahora en boga, ¿no? El que es sí. el metaverso y a dónde, a dónde vamos y a dónde nos lleva. No sé si, si, si le preguntas a Marta Kerber, sí. igual te dice que ya no, no está no, tan no, en boga. No, está, está no, no, han sido una semana complicada para, para este tema, pero... Pero bueno, hay muchas oportunidades también, ¿no? Eh, también hay que saberlas llevar a, a, a puerto y, uh -huh. y de eso depende también pues, cómo lo lleven las empresas y cómo, sobre todo cómo se canalicen como soluciones reales y tangibles, ¿no? Uh -huh. Al final la tecnología por tecnología no tiene un sentido si no tiene una aplicabilidad, ¿vale? Y bueno, esa también es una de las filosofías que queríamos traer en el LibreCon 2022, el demostrar eh, soluciones tecnológicas concretas, aparte de las conferencias eh, tecnológicas que evidentemente hay también. Pero presentar soluciones tecnológicas de las empresas que, que desarrollan eh, soluciones eh, basadas en código abierto. Habéis hablado también de transformación digital. Transformación digital, por supuesto. Ahora mismo es, eh, es, eh, es, es la norma para todos. O sea, todos están transformando. Ahora eh, todas las empresas tienen un, un director de transformación digital, una persona responsable de transformación digital. Y, y es clave, es clave para todos los sectores. Lo que tiene el software libre, como cualquier otra tecnología, es la transversalidad que afecta a prácticamente todos, las, eh, todos los sectores, ya sean públicos, privados, eh, ciudadanos, eh, entonces sí, al final es, es una cuestión que en la que todas las empresas, todos se ven afectados, incluso eh, las administraciones públicas. Eh, una de es. las eh, cuestiones que hemos visto por aquí es representantes de administraciones públicas contándonos cómo se están transformando eh, y en concreto hemos tenido el placer, en sí. este caso para salir a enseñar, de hablar con, con Oscar de, sí. de GIE, que nos ha sí. contado también los nuevos retos que tienen en la administración digital. Sí, sí, la verdad que eh, la administración pública es la primera que tiene que llevar a cabo un proceso de transformación digital porque tiene una repercusión y un impacto brutal. ¿no? O sea, al final es eh, tanto empresas como ciudadanos está en contacto directo con ellos. Entonces, eh, lo, creo que lo tienen claro y, y prácticamente todas las eh, administraciones públicas del estado tienen una estrategia de transformación digital de mayor o menor calado, pero todas tienen claro que tienen que pasar por ahí. Uh -huh. Otra vertical que no hemos comentado también, que tenemos en esta edición, y esa también es una novedad junto a la de Metaverso, es la computación cuántica, uh -huh. que es otra, otra tecnología eh, que, si bien es cierto que de momento no tiene una aplicabilidad eh, muy tangible en soluciones reales, porque es, primero que es, eh, es, es una tecnología cara sí. y por eso también hace que eh, las grandes empresas que están metidas en, este, en esta tecnología de la cuántica lo desarrollen con software libre, ¿vale? para abaratar el, esa tecnología, porque si no sería inaccesible sí. y ahora sí es muy cara. Eh, sí que es verdad que se prevé que de 5 eh, a 10 años eh, cambie el mundo tecnológico tal y como lo conocemos actualmente, o sea, en el momento que la cuántica se libere se prevé que, que la ciberseguridad tenga que cambiar completamente porque quedará todo patas arriba, todo será vulnerable tal y como lo conocemos ahora mismo y bueno, pues es uno de los temas eh, interesantes también para, pues, para ampliar conocimientos claro. y estar un poco pendiente de esa tendencia. Sí, es el, digamos, el gran cambio de paradigma que viene en los próximos 15 20 eh, eso años. Eso es, ¿no? el nuevo efecto 2000. Sí, pues, esperemos que sea como aquel que... Sí, no, que, que no, no tenga... fue para tanto, pero sí que es verdad que esta sí se prevé una, una revolución. De hecho, eh, hay, eh, hay gobiernos como el de Estados Unidos que están acumulando datos eh, para que en el momento que la cuántica li se libere... Eh, poder acceder a esa información que ahora mismo está codificada y encriptada y es imposible acceder a ella, entonces uh -huh. quedarán, si no, si no nos adelantamos, quedarán al descubierto eh, datos privados, datos públicos, emails de políticos que se cruzan, o sea, realmente tienen mucha relevancia. Uh -huh. Hablábamos de administraciones públicas, vemos aquí bastantes eh, empresas que también han tenido su stand y están bueno enseñando sus tecnologías, pero entiendo que la base del apoyo es el apoyo público, son las administraciones que apuestan por Librecon. Eso es. Realmente eh, Librecon no sería viable si no fuese por, lo, por el apoyo de la administración pública, eh, tanto gobierno vasco con SPRI eh, ...como eh, Ayuntamiento de Bilbao... ...y por supuesto Diputación Foral de Vizcaya... Uh -huh. ...sin su apoyo... Eh, no sería posible este evento, evidentemente, o sea, inviable. Y se agradece muchísimo porque no solamente aportan, eh, evidentemente, económicamente, que siempre claro. se agradece, sino también que eh, ayudan a conformar y darle forma a este evento, ¿no? con sus conocimientos y sus, eh, pues como con Óscar, que esta mañana de, de panelista en, en, en una jornada, de, de ponente en una jornada, eh, pues como con otro tipo de apoyo para la conceptualización del evento y la verdad es que se agradece mucho. Uh -huh. eh, decía las empresas, ¿habéis visto un, un interés creciente en las empresas en venir y en enseñar sus tecnologías aquí en Librecon? Ya, ahí ha cambiado bastante. Eh, si bien es cierto que podemos ver igual menos, eh, menos eh, empresas expositoras que otros años, el número de inscritos ha sido, eh, en los hitos del tiempo, a medida que se acercaba el evento, ¿Sí? mucho mayor que otras ediciones, ¿vale? Uh -huh. Eh, yo creo que eh, las empresas, eh, pues eh, la, el efecto pandemia, el efecto estar ausente, pues han buscado otros canales de comercialización, que igual no es el, la presencia física en, eh, mediante un stand, pero sí acudir a los eventos, eh, mantener ese networking, el, el contacto, el, el estar en conferencias como conferenciantes, eso sí que... Sí que ha crecido bastante. Además ha habido eh, ponencias, eh, conferencias eh, de, de nombres grandes, tuvisteis en la apertura del evento, en este caso online a Pau García Milá, también ha estado Eso aquí es. Chema Alonso, que ¿Sí? al final también son digamos, grandes referentes. Sí. ¿no? sí. Eso es, también tenemos a Yaiza Rubio que esta mañana con tema metaverso, eh, Marisol Menéndez con innovación abierta, eh, la verdad es que hemos tenido el apoyo de muchos conferenciantes de, eso, de renombre, ¿no? No, sin hacer de menos al resto, por supuesto, que, que son de, de mucha categoría también, y orgullosos también de que gran parte de los conferenciantes son de, del entorno Euskadi, que aquí tenemos mucha, mucha, mucho nivel. Y, y orgullosos también de que hemos conseguido eh, un 30% de mujeres en esos conferenciantes, que para nosotros era un objetivo, lo hemos alcanzado y estamos, la verdad que estamos muy satisfechos por esa parte. Que al final la diversidad también es muy importante en el ámbito tecnológico, sí. Porque las diferencias también hacen que las tecnologías avancen. Eso es, eso es. Y la visibilidad de la mujer, que hay mujeres tecnólogas con, con muchísima capacidad y, y que aportan muchísimo al, al sector tecnologías en general y Open en particular. Y creo que es importante visibilizar ese, ese, ese perfil, pues para que las generaciones que vienen, eh, pues eh, tengan esos esos eh, perfiles objetivos y bueno, pues que haya una mayor integración de la mujer en el Carre no que también es uno de los objetivos de ESLE. ¿no? Y... Uh -huh. eh, para cuando los oyentes escuchen esto ya, Librecon habrá habrá terminado, Librecon 2022, pero estáis ya, imag imagino, eh, mirando al futuro, no viendo claro. cuál va a ser la próxima edición, cuándo, dónde también, porque se solían alternar sedes, vale. ¿qué planes hay para el futuro? ¿Planes para futuro? Pues los planes para futuro son eh, sacar conclusiones de esta edición, así a corto plazo, sacar conclusiones siempre con la intención de mejorar y de, y de reinver, reinventarnos, ¿no? el Reinventing Openness, también que es el, el lema de esta edición, eh, para la edición 2024. Librecon eh, lo organiza ya ESLE eh, en esta edición con el apoyo de My Public Inbox eh, y la siguiente edición será en 2024 en, en País Vasco, en Euskadi. Eh, a, todavía ubicación sin definir. Estamos todavía aquí presentes con esta, pero, pero sí. Pero de... hay, hay intención de continuar y de, y de seguir con esta iniciativa que me parece súper interesante y, y, y creo que es necesario también. ¿no? Y en este formato llevamos cada dos años, ¿no? Sí, sería cada dos años, de momento cada dos años. Realmente eh, eh, tiene un, lleva un esfuerzo inter importante y, y para hacerlo bien, eh, de momento consideramos que cada dos años eh, es necesario y e suficiente también. ¿eh? Uh -huh. sí. Así también sí. se queda algún gusanillo entre sí, el público sí, para que. Sí. sí que es verdad que, que, que eh, nos hemos planteado en alguna ocasión hacer eh, algún evento más pequeño intercalado, pues que sirva un poco de puente entre una edición y otra. Uh -huh. eh, pero eso está ahí, en la en la mente todavía, no está no está dibujado. Uh -huh. Eh, vamos a hablar también un poquito de ESLE, que lo hemos mencionado antes, ESLE es una asociación de empresas de software libre, es al final un grupo de empresas que todas trabajan con software libre pero que tienen un objetivo en común, ¿no? Eso es, eh, el objetivo en común en este caso es, por un lado, eh, difundir el, los beneficios de, de usar eh, eh, código abierto, eh, cómo impacta en las empresas y en las personas y que haya cada vez más usuarios y más demandantes de esas tecnologías por, porque realmente hay un convencimiento de que es la vía. O sea, eh, tan, Por ejemplo, para Administración Pública tiene un impacto increíble. O sea, Imagínate cuántos puestos, cuántos ordenadores hay en la Administración Pública de Euskadi. ¿Cuántas licencias? Claro. Entonces, es que son estamos hablando de dinero público, sí. ¿no? Entonces, ese dinero público, desde mi punto de vista, yo soy economista y desde mi punto de vista lo que hay que hacer es optimizar claro. el destino del dinero público. Entonces, eh, que cada año tengas que renovar licencias, 2.000 licencias, 3.000 licencias, no tiene sentido. Y para las empresas lo mismo, o sea, lo que permite el software libre además es acelerar esas tecnologías, porque ya partes de una base de, de que ya está desarrollado, entonces no tienes que inventar la rueda cada, cada vez que, que pones... Que, que eh, pones un proyecto, entonces sí. es eh, un acelerador brutal de las tecnologías eh, y, un, y un, eh, tiene un impacto económico importante para, para los usuarios. entonces. Uh -huh que además vosotros sois, vosotros el conjunto de esto, sois exponentes de que efectivamente se puede hacer negocio con el software claro. libre. Que una cosa es el código abierto y otra cosa es el valor que le añadís, ¿no? Eso es. Al final, el modelo de negocio de las empresas, hay diferentes modelos de negocio, pero hablo un poco del, del que genera eh, economía, ¿vale? Uh -huh. eh, esto es súper importante, porque eh, si no generase economía, si no fuese rentable, eh, el código abierto moriría. Claro. Está claro, o sea, tiene que ser rentable. Eh, ¿Y cómo es rentable? Vale, pues no vendo licencias, pero ¿qué ofrezco? Servicios, servitización. ¿Tú no tienes de desarrolladores en tu empresa de, de, que conozcan esta tecnología? Bueno, yo te hago el trabajo y te vendo, no la solución, sino te vendo mis servicios. Un claro. servicio ad hoc, a medida, un servicio que te mantiene en el tiempo, eh, con adaptaciones, con... O sea, mmm, llave en mano, tienes el proyecto con servicios, con eh, mantenimiento, con soporte eh, 24/7. Entonces eso es lo que eso es lo que venden, ¿vale? Entonces, eh, por supuesto que se que puede ser un modelo rentable. Solo hay que ver eh, las grandes bestias del código privativo que han hecho invertir en empresas de código abierto sí. y esas no tiran el dinero. Sí, o sea, sí, que sí, por sí. algo es, ¿vale? Sí, o sea sí. que... De hecho, uno de los grandes cambios, yo te diría que en los últimos 10 años ha sido Microsoft. Microsoft eh, yendo hacia el software libre claro, y apoyando Linux claro. y poniendo dinero en ello. Claro, claro. Eso está... ¿Dónde van las bestias? Pues ahí hay negocio. O sea, que eso lo saben ellos. Pues está claro que, que también aquí hay empresas solventes y con, y sí, con negocio sí. Que, sí, que, bueno... que... Y que han tenido dentro de las empresas de ESLE... Eh, Sí que es verdad que las, las propias empresas a nivel individual, si no crecen más, no es por falta de demanda, es por falta de profesionales, un tema muy importante que tratamos también en Librecon. Eh, ellos eh, tienen, una de, tienen una demanda creciente, exponencial, y no o sea cada vez hay, tienen más clientes y proyectos más grandes. Y las empresas han ido creciendo, con el techo que te comentaba del de, tema de profesionales, que es un problema en el sector, eso sí que es verdad, tanto en open source como en como en tecnologías eh, en general eh, y es que eh, hay más demanda de profesionales que oferta y es un, tenemos un espacio reservado para, para todo el tema de gestión de talento eh, con actividades eso de, de jobs eh, con actividades de Code for Jobs que vamos a montar ahora un, un bootcamp desde ESLE con uh -huh. ellos eh, de, de tecnologías abiertas para formar personas precisamente y crear bolsa de empleo para que las empresas de Esle puedan seguir creciendo como lo han hecho hasta ahora. Uh -huh. Pues esperemos que, que así sea. Y esperemos pues que eh, se sumen más, más eh, profesionales. Entiendo que, que hará falta un poco de todo, que hará falta analistas, programadores. Todo. De todo, ¿no? Todo, todo. Cualquier todo. perfil. Eh, todos, todo, so, soporte, todo, todo. No hay paro en el sector. O sea, me, me arriesgo a decirlo, pero es que realmente. Eh, hay un robo de perfiles entre empresas, o sea, es una cosa, eh, es que se, entre, se demanda muchísimo el perfil, el perfil tecnológico y es que salen de las formaciones ya casi con, con trabajo, mira Orduliz 42 también, uh -huh. o sea, todas estas iniciativas que están fomentando pues, eso, el, el, la reprogramación profesional, ¿no? o sea, gente que sale de sectores destructores de empleo eh, que son capaces de, con un bootcamp de tres meses, eh, reprogramarse profesionalmente en, otra, en una tecnología. Eh, pues gente, estoy hablando de casos eh, concretos pues, de un kiosquero que ha cerrado el kiosco y se ha hecho un bootcamp y trabaja actualmente en una empresa de IT de, de software desarrollando pues, eh, con, una, con una tecnología concreta. Así que es verdad que luego necesitan más formación complementaria, pero bueno, ya por lo menos tienen la, el, la parte para arrancar en una, en una empresa y con el respaldo de la misma, pero... Claro. Pero sí, son proyectos chulos y, y de empleabilidad, además, sí, también. Sí, fundamental para que, efectivamente, eh, a los 40, 45, 50 años, eh, esas personas tengan sí. un futuro laboral, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. No, hay, no, no tiene sentido eso, que, que, pues, que personas con capacidades, eh, que igual no han estudiado tecnologías, pero sí tienen una capacidad mental, tienen una estructura mental que les permite... Eh, pues eso, eh, absorber eh, conocimientos tecnológicos concretos, o sea, eh, pues lo que comentaba el otro día Pau ¿no? en el en el webinar, no pues estudias una carrera y estudias mil conceptos y luego para la vida profesional te sirven 200, centrémonos en los 200, ¿no? eso es lo sí. que comentaba y me parece muy razonable, pues en estos bootcamps es un poco el objetivo, te centras en una tecnología concreta, en qué demandan las empresas y qué quieren de ti y luego ya… Ya te daremos el, el, los detalles y ya te daremos ese, esa caricia extra que necesitas de formación o... Sí. Un, un poco también al estilo de la formación profesional, ¿no? Formación orientada al trabajo y eso además es. formación que, que da futuro a las, a las personas que entra. Eso es, ahí, ¿no? eso es. Pensando yo dónde quiero trabajar, cómo quiero trabajar y en qué quiero trabajar. Bueno, pues me hago una formación específica para ello. Pero incluso, pues eso, pues eh, muy importante para gente, por ejemplo... Eh, mujeres con, con responsabilidades familiares que al final eh, sigue siendo una realidad, por mucho que digamos que no. Eh, pues gente que necesita incorporarse rápido al mercado de trabajo porque tiene que llevar dinero a casa. Eh, gente que eh, pues eso, tiene una edad complicada para encontrar un puesto de trabajo. Pues necesita formaciones muy concretas y muy cortas. O sea, incluso una formación profesional ya son dos años. Eh, y claro, es eh, meterte en una formación profesional con 45 años... Sí, sí la, eh? puede ser complicado, <risa> sí, porque sí. también hay que, hay que estar ahí en el contexto. Sí, sí eso, es, eso es. Pues eh, tengo que decirte, María, que ha sido un placer eh, Igualmente. estar en, en LibreCon. La verdad es que no hemos disfrutado mucho sí. y en 2024, sea donde sea que se haga, genial, esperamos volver. Genial, claro que sí. Muchísimas gracias. Es que ricasco, es que Agur. Podcast, videojuegos, seguridad, redes sociales, entrevistas y actualidad tecnológica. Lo tienes todo en www.enredando.net.